días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera ay, de vuelta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Estoy acá en Madrid. Amo este país, amo estar en España, estoy feliz. Y quiero contarles que hace muy poquitito ya salió la venta acá en el corte inglés que acabo de ir hace poco. Salió mi línea de ropa, Tini Martina, este es el no, no saben lo feliz que estoy, porque aparte voy caminando por la calle y me cruzo a chicas con. con, con esta remera de Olga. Bueno. Y me traje algunas prendas acá a mi habitación para contarles un poquitito yo, cómo las usaría, si las usaría de día, de noche. Yo voy a ser de modelo, porque lo que más tengo es altura para ser modelo. Y me voy a probar todas las prendas y ustedes me van a decir cuál es la que les gusta más. Vamos. Voy a arrancar para mí con la más importante. Me estás intimidando, Pepe, te la pido por favor. Voy a arrancar con la más importante para mí, que es esta. Que es la de Olga Que de hecho la tengo puesta en negro Pero me gustan muchísimo las dos Olga, como todos ustedes saben, es el logo de mi línea de ropa Es la remera más importante Va a estar en, en todas las temporadas, ¿no? Se puede decir Todas las temporadas siempre va a estar Olga presente A ver, paren, quiero mostrarles a ver si tengo la etiqueta de Alguna de estas que no saben lo linda que es A ver, esperen Miren Miren la olguita chiquitita Miren acá esto, qué lindo No, no, no, no, no Es que esto, todo esto se hizo con muchísimo amor allá voy a seguir. Tengo uno de mis looks preferidos, que es el fucsia, que ya se los había contado en algunos de otros videos, que este es uno de los que más me gustan porque no saben lo lindo que queda puesto, pero claramente esto es para verano, para primavera y es un color fuerte. Es para esas personas que tienen una personalidad así, que se animan a, a ponerse este tipo de colores. Yo... En lo personal, me encanta. También lo hice en negro, porque sé que hay muchas personas que también les gustaría un color más tranquilo y quizás también lo pueden usar de noche. Es así, con la misma remera, pero en negro. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Bueno, voy a seguir. Este les digo que es una, se está ganando mi corazón de a poco, porque me gusta muchísimo. Voy a seguir. Esta remera clásica y básica, que también la hice en muchísimos colores, en línea de ropa, que es negrita, normal, me encanta. La amo. La puedo usar como con un collarcito bien finito, bien delicado. De noche, de día también, ¿no? Pero, ¿saben cómo queda muy canchero, muy lindo? Con esta mini de cuero. Escuchame una cosa. Paren, porque todavía sigue el look. Y con esta chaqueta... Que, Alba, que estás ahí atrás, me vas a hacer de modelo, Albita, vení. Vení, Albita, vení. Vení porque vos, este es tu sueño, ¿eh? Que ella, desde que conoció esta chaqueta antes que todos ustedes, me dice que la quiere. ¿Mm? Así que... La, amo. la... <risa> Para las que no la conocen, Albita me peina desde que... ¿Desde que tengo cuántos años, Albita? Hace cuatro años. Alba va a ser de modelo en esta Venga. chaqueta. Por favor, desfilarnos un poquito. Poneme, poneme un tema de desfile, por favor. Lo voy a intentar. Por favor. ¿eh? Probate, vamos. A ver, y ponete ahí, ahí adelante de ese sillón y mostrarle a la gente lo linda que queda puesta. Esto es una cosa... Y... ¡Eso! ¡Woo! ¡Hermoso! Te dijo que te la quedes la un ratito. Por un ratito te la puedes llevar. Y este también es. Bueno, está te voy a robar. Yo también. Bueno, sigo. Este es uno de mis vestidos que también, que más me gustan, porque es muy yo. El otro día estaba con una persona que quiero mucho y me dijo, te representa muchísimo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Me encanta. Y también tengo como un, eh, que no lo traje, pero hay como un collarcito así de perlas que te lo puedes poner arriba y también lo hace un poquitito más formal si, no sé, si tienes un cumpleaños, una cena. Pero si tienes algo más relajado, este vestido queda es increíble puesto. Y bueno, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar mirando este video. De verdad los quiero mucho a todos. Bueno, para conseguir todas las prendas que ustedes quieran o las que más les hayan gustado, acá les dejo el link, acá abajo. Solamente lo apretan y ven toda la línea entera de Tini by Martínez. Tú es él, ¿eh? No se olviden de suscribirse. Nos vemos en mi próximo video.